Una, una, una visión, si queréis, un poco más al estilo de Miguel Ángel cuando decía aquello de que descubría sus esculturas dentro de la forma de la piedra. Es decir, Yo cuando escribo Farándula estoy rabiosa con el estado de las cosas que están ocurriendo en la realidad. La otra novela donde aparece el espacio de Madrid de una manera bastante explícita es mi primera de las dos, de, de, es que al decir mi primera novela negra parece que tuviera 300 solo tengo dos. <risa> y luego también hay otro que yo no sé si sería, si tú, al escribir la obra, que es eso que llama Lacan, la curva espacial. Y lo que mola son los me gustas y los I like, no importa el porqué. Como pues ¿No eso no importa de el... que David tiene 877 y años, yo soy imposible. <risa> <risa> y entonces me hizo gracia porque les tuve que explicar lo que era una hipérbole, las maneras, por decirlo de una manera muy... Eh, literaria, pija, fina, elegante, tiene una especie de epifanía hiperestésica. Dicho en cristiano, el mundo se le viene encima a través de los sentidos.